Para, a, para convertir tu examen en un banco de preguntas, vamos a darle en exportar contenido del curso. Sí. Luego de las, de las opciones de exportación vas a elegir examen y de la lista de exámenes vas a elegir los exámenes que quieres mandar a este banco nuevo. ¿Ok? ¿Y listo? ¿Crear una exportación? Sí, creamos la exportación del curso. Ok. Ok. Y vamos y... a importar ese archivo. Ok. Importar. Y aquí, ¿qué tipo de archivo? Este, ¿verdad? Sí, lo vamos a importar como SIP QTI. Selecciono el archivo que está en escritorio, cuise segundo parcial, aquí está. Y aquí, banco de preguntas, a ver si está el... Vamos a crear un banco nuevo, que es el banco en el que tú lo quieras, lo quieras poner, Ajá. pero creo que no existía, entonces crear nuevo Ajá. banco de preguntas. Preguntas, dices, segundo, parcial. Listo. Y ahora sí ya Está le bien. damos en importar. Esto va a duplicar tus, eh, los dos exámenes anteriores en los que nos estábamos basando, pero pues no es un problema porque... Eh, pues los otros ya no los vas a utilizar ahorita, ¿no? De hecho, inclusive esas, esos duplicados los podrías llegar a borrar si no los necesitas. Pero sí, ahorita sí, si nos sí, vamos no, ya no, no. al examen que quieres hacer, eh, ya debería estar ahí disponible como banco de preguntas este nuevo que acabas de crear. Sí.